En el presente video, les presento un algoritmo que podemos usar para obtener los parámetros de la ecuación de Margules. Para poder hacer el ajuste de los parámetros de la ecuación de Margules, se necesita una serie de datos experimentales de equilibrio líquido-vapor consistente en una serie de puntos en donde medimos la temperatura, la presión, la fracción molar del compuesto 1 en el vapor, que llamaremos Y1, y la fracción molar del compuesto 1 en el líquido, que llamaremos X1. En el diagrama 1 se muestra el procedimiento de cálculo general. Este consiste en que ustedes deben leer primero los capítulos 10, 11 y 12 del libro de texto, el libro Termodinámica de Smith y Van Ness en su séptima edición para poder tener el conocimiento necesario de lo que es un equilibrio líquido-vapor. En el capítulo 12 obtendremos la ecuación de Margules, que es la ecuación 12b del texto, y esta ecuación está en función de los parámetros de Margules, que llamaremos parámetros A12 y A21. Obtendremos el conjunto de datos experimentales, del que ya hablamos anteriormente, y para ello podremos usar los datos experimentales que ustedes obtuvieron en la práctica de equilibrio líquido-vapor en el laboratorio de Físicoquímica 2. Para cada punto, seguiremos el procedimiento detallado en el diagrama 2. Y finalmente, obtendremos los valores de A1,2 y A2,1 que minimizan la suma de los cuadrados de las diferencias. En el diagrama 2 se explican los cálculos que se deben de realizar para cada dato experimental. Primero, se calculará el coeficiente de actividad experimental usando la ecuación 12.1 del texto. Seguidamente, calcularemos la energía libre de Gibbs experimental usando la ecuación 12.6 del texto. Luego calcularemos la energía libre de Gibbs teórica usando parámetros a 1 2 y A2,1 que asumiremos y usaremos la ecuación 12,9 del texto. Calcularemos para cada punto la diferencia entre la energía libre de Gibbs experimental y la energía libre de Gibbs teórica y luego calcularemos el cuadrado de esas diferencias para finalmente, como dijimos en el diagrama 1, sumaremos todas estas cuadrados de las diferencias y mediante un procedimiento en la tabla de Excel, usando el solver, minimizaremos ese cuadrado de las diferencias.